Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Bueno, por ahí creo que estamos mejor. Eh, estamos saludando una vez más a quienes son parte de este programa. Hoy vamos a conocer... Otro sector importante de nuestra hermosa provincia de Loja, especialmente en lo que tiene que ver con el Cantón Espíndola, que hemos venido conociendo durante estos programas los días miércoles. Así que hoy damos la bienvenida una vez más a nuestro amigo Arcesio Torres, guía turista, conocedor de estos lugares, de estos rincones bonitos que tiene nuestra provincia de Loja. Y hoy nos estará contando acerca de lo que es de las vivencias y de lo que encierra en sí, uno de los sectores también importantísimos que pertenecen al Cantón Espíndola, la parroquia El Airo. Arcesio, bienvenido. Muy buenas noches, Ramiro. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte también a ti, Leonardo. En verdad, esta vez eh, voy a hablar un poco de lo que es eh, la parroquia El Airo, eh, una de las parroquias que se encuentra al, al nororiente de Cantón Espíndola esta parroquio llega a formarse así en parroquia, a constituirse en parroquia, eh, mediante acuerdo ministerial del de 5 de agosto de 1992, eh, en el periodo, en el tiempo de residencia de eh, Rodrigo Borja Ceballos. Eh, de aquí ha venido eh, el primer año... De agosto, pero realizar las festividades en honor a esta roquia. Siendo eh, un poco de historia, Ramiro, Leonardo y a quienes nos sintonizan y nos ven también por estos medios, en 1950, 1900, existe en el Cantón Espíndola y en la parte sur del Ecuador y el norte del Perú una tremenda sequía. Entonces, los vivientes, eh, los que vivían. Decidieron subir hasta el aire porque es una parte más fresca, hay más agua, todo. Podían sacar canales de riego, uh -huh. sus sembríos. Así que deciden irse de la cofradía de Amaluza, de la parroquia de Jimbura, incluso del Perú. Vinieron del de Tanga, eh, esta parte alta de, de, del, del Ecuador o del sur del Ecuador. Y ahí ellos empiezan a hacer habitaciones, sus beque, después de adobe, deja al comienzo también, de hecho era de hoja de caña, de hoja serrana que se llama, una especie de pasto silvestre, y luego ya vienen a modernizarse. Así que en 1934 eh, eran unas 40 casas aquí en, el, en, en esta sector de la Huaca. Uh -huh. eh, y es el, el padre Julio Selly, para, un pedazo de terreno, una, una parte de terreno, a don Pastor Ramos Jiménez, que era el dueño de esas, de esas tierras, para nada, y hace una, una, una capilla, una, una, un, una función para catequistas, a los habitantes de aquí de esta parroquia. Lo demás que le, que le sobró, eh, empezó a los. Vender lotes para que aquí nace ya el, eh, la idea de eh, hacer parroquia de, de la huaca. Que se llama. Y precisamente la huaca significa eh, aire, sinónimo de aire, airoso, el viento. Mm. Antes la gente, cuando estaba alberja y para cosechar en julio agosto, eh, siempre invocaban al, al viento. Entonces ellos decían. Aro, aro, ando al viento. y ellos le cambiaron y le pusieron airo. Entonces mm -hmm. es un sinónimo de, de viento. Significa, airo significa igual significa. O airo significa. Es del el a airo es caminar tambaleando. Que aquí mm -hmm. es un poco quebrado, es pero son bastante pendientes. Entonces ellos no caminaban bien y que minaban uh -huh. es, eh, tambaleándose, por eso es también el airu, es uh -huh. ah, el yeah. quichua, minar tambaleándose. esto es un poco de la historia de, de, este, de esta hermosa parroquia que tenemos en el canto. Eh, muy bien, muy bien, Arcesio. Bueno, pese a la, a la al, pro, al problema que tenemos con el internet, no podemos eh, escuchar fluidamente el, el, lo que nos está contando Arcesio, sin embargo, yo creo que vamos entendiendo, no, conociendo eh, un poco de lo que de lo que es en este caso el Airo, su historia, el nombre. Qué interesante, no, el, el nombre de, de esta parroquia. Eh, gente que se va tambaleando porque ya lo ha dicho él por el, el asunto geográfico de la, de la del mismo sector. Eh, Arcesio nos decía de que en aquellos tiempos eh, había era la, la la construcción era cerca a base de adobe. De, de, de todos estos materiales eh, eh, naturales y rústicos, ¿aún se conservan este tipo de viviendas en el airo? Eh, hay muy pocas eh, muy pocas viviendas que son, de por, por lo general, pero las que fueron de bareque ya se fueron destruyendo, ya las destruyeron también la gente porque empezó a emigrar a otros países, llevaban dinero para construir eh, casas modernas. A pesar de que no estoy de acuerdo en el modernismo, eh, siempre mata la, las costumbres, las tradiciones de los... Uh -huh. claro, hay hermosas casas, pero son ya de cemento, de eh, uh -huh. losa, entonces se eh, mmm, dañaron ya el, el aspecto colonial que tenía, uh -huh. eh, el aspecto eh, arquitectónico propio de, de nuestros antepasados, como digo, con casas de baret amarradas con bejucos solianas. También con cabulla, amarraban para hacer las paredes y le, le llenaban lo, el centro del los, de los barro o lodo para hacer las, las paredes y ahí vivir ellos eh, tranquilamente. Est estas casas son, son en, cuando está calor es fresco, cuando está frío es un poco abrigado. Son, tienen una particularidad eh, muy hermosa estas, estas casas, ya sea de bareque o de adobe con mucho de teja. Mucha gente ha salido también, ha emigrado desde este lugar. ¿Y cómo, cómo está el ambiente ahora? Es decir, la gente que ha salido, eh, ha regresado, sigue aportando. En los aportes que ellos hacen eh, van en beneficio del, del adelanto también del sector. Eh, ¿Ha mejorado quizá la vida o ha empeorado con el asunto de la migración? Sí, muchos, eh, muchas familias que salieron, incluso familias enteras, algunas están regresando. ¿Por qué? Porque están viendo en el agro, en el campo. Eh, la forma de sacar adelante a sus familias también eh, siembran aquí, esta zona es muy productiva, es una zona rica en café de altura café orgánico uh -huh. esta, esta parroquia eh, si fue en el 2009, quedó en segundo lugar de la, de la taza dorada en el 2011 ya en el, en el 2011 se tiene un premio este café de, de altura café, eh, como digo que es cultivado eh, sin químicos ni nada. Entonces tiene un exquisito sabor este café y eso mm -hmm. le da un, un un aire propio al, al como digo, y, y aquí, como digo, es productivo, se cultiva yuca, se cultiva pátano, guineo, eh, entonces eso la, gente, eh, la gente se va, baja un tiempo y regresa a seguir cultivando sus tierras, a seguir mm -hmm. cultivando el café venderlo y, o export, incluso están exportando el café de esta parte uh -huh. del de aire. Eh, ¿Cómo es el proceso de, del café en sí? Bueno, después de buscar la semilla, me imagino, eh, eligen una buena semilla, luego el proceso de, de sembrarla, cultivar, eh, cuidar también todo esto y al final, pues, eh, ¿qué más se hace a fin de obtener ese rico café que usted está manifestando? Sí, el, el proceso es, es un poco largo porque desde la semilla es el grano que sea bien rojo, bien grande. De ahí escogen la semilla para hacer los almacios, para hacer el semillero. Y luego las plantitas son tras, tras, tras, ya al campo. Eh, las, las, las de hierba, todo eso. No le ponen químico, como digo, no necesita de, ni de urea, ni de abonos, nada. Solo le siembran también un poco de rotillo, que es una, una planta que sirve para forraje. Le siembran también ese, eh, el y también la naranja. Entonces, debajo uh -huh. de, de estas plantas crece ese, este café y sale con, ese, con, ese, con uh -huh. ese sabor. Por eso los catadores le dieron el primer puesto, porque uh -huh. eh, eh, tiene un sabor como a, a, a café, pero con gusto a, a, gusto a guava. Entonces, le da un sabor especial este uh -huh. café de esta parte de, de nuestro cantón Espíndola. Ah, qué bien. Y como digo, ellos... ellos el café, plátano, yuca, y neo de la, de la yuca, que es uno de los productos también importantes del sector, eh, ¿cuáles son las, eh, los platos que, que preparan especialmente con, con la yuca? Eh, es la tierra de la yuca cuadrada, un plato típico de nuestro cantón Espíndola también, pero más es aquí en esta parte del Airo. Eh, la yuca cuadrada es... Eh, eh, sacan la yuca la lava la, le sacan la corteza y en una, una paila grande mm -hmm. cabe incluso una un eh, cocinan la carne primero de la res o de chancho luego sacan mm -hmm. la carne y en ese jugo eh, le ponen la yuca le pone una parte de yuca una parte de, de, de plátano otra parte de yuca otra plata, parte de plátano la tapan con hoja de guineo, entonces le, le, le tapan ahí y encima le ponen la corteza del guineo que, que pelaron, mm. para, le ponen ahí y la tapan y le ponen fuego, entonces se mm -hmm. pasa todito del sabor de la carne también, luego mm -hmm. es repartida, pues esto, el plato principalmente es para las fiestas y sobre todo en la fiesta de las cruces que es en mayo, mm -hmm. reparten a, la, a todas las personas que van, ¿no? Es, mm -hmm. eh, no es solo para ellos, es a todas las personas claro. cada año tiene un prio Priostes, cada prioste tiene eh, una res. Entonces son tres reses que tienen para repartir a quienes los visitan en las fiestas de, de la Santa Cruz del 3 de mayo. Bueno, efectivamente estamos muy contentos de contar con la presencia, como todos los miércoles, de nuestro amigo Arcesio Torres, aquí contándonos, llevándonos a pasear más bien por el airo, esta hermosa parroquia del Cantón Espíndola en la provincia de Loja, acá en el Ecuador, donde originamos esta señal para el mundo entero en la provincia de Loja, Catamayo. Bueno, eh, Arcesio, hablándonos ya de... nos estuvo hablando de la comida, de los platos típicos y de otros interesantes... Eh, aspectos de acá de el aire. ¿Qué más podemos conocer? ¿Qué más nos ofrece este rincón especial de la provincia de Loja? ¿Qué atractivos tenemos o encontramos acá? Roque tiene unos atractivos eh, eh, importantes como tanto paisajísticos como culturales. En lo paisajístico es eh, conjuntamente con Santa Teresita, Marlusa y Jimbura. En la parroquia que también posee lagunas, ahí eh, tenemos la laguna La Rosa. Un conjunto de lagunas pequeñas forman una especie de rosas, por eso la laguna La rosas Se llama que está en la parte alta, sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Eh, eh, ya bajando un poco sobre los 2.400, 2.500 metros, se encuentran las cascadas. Estas cascadas son las más importantes, eh, la boca Toma la Palma y La Paila Encantada. Esta a la última puede llegar más fácilmente porque es, se encuentra más cerca a la cabecera parroquial. Eh, se caminan unos 45 minutos y se llega a esta, a esta bonita eh, cascada. También tenemos en la parte alta eh, huellas de nuestros antepasados que dejaron sus huellas aquí. Tenemos el corral de coche. Son, son muros de, de piedra de roca e hicieron como, como campamento, como para acampar, desde roca pura, eh, sin ponerle tierra, sin ponerle lodo, ni barro, oh. y la, lo construyeron en la parte alta de, de esta parroquia. De, con es, decir, es decir, los muros son, lo eh, mismo, son la, a base de piedra trabada, piedra trabada nada más, me imagino. Sí, solo son trabadas es eh, piedras muy grandes que... Incluso ahora no se puede mover, pero ellos ya movieron, es parte de, de la huella que dejaron, como digo, en los asados, en su estancia, en, su estancia, eh, en estas tierras, no eh, eh, hubieron tribus como los es que hablábamos la semana pasada, que habitaron en, en la parte de, de nuestro cantón Espíndola, ellos a la llegada de los españoles, tuvieron a las partes altas para eh, cobijarse con su dios cerro, y, y tuvieron que hacer ellos sus... Uh, sus centros ceremoniales, sus covachas, sus cuevas, para defenderse de las inclemencias del tiempo. Y seguramente pudieron, tuvieron que cultivar productos para eh, alimentarse, alimentarse, porque no se iban a alimentar solamente de lo que les producía la naturaleza, la montaña, mm. Tienen que conservar sus, sus productos, como el, la papa, el medioco que son partes, la oca, son, mm. son cuérculos, eh, incluso, Hoy todavía en algunas partes del Cantón de Espíndola todavía se, se conserva, todavía se cultiva. Arsensio, en asunto de las eh, famosas lagunas y esto de las cascadas, ¿usted conoce tal vez alguna historia, alguna alguna leyenda que, que encierre estas estos lugares especiales acá? La, la cascada, la... La Paila Encantada se llama porque eh, un señor ha ido, ha ido al Perú eh, a hacerse unas limpias con, eh, con los llamados chamanes y una cascada, una eh, caída de agua, pero era pequeña, dice que al pie de, la, de esta cascada tenía la forma de la baila, Y cuando viene a la, a, al, al aire, regresa y ha de hacerse de curar, se va y te encuentra esta, esta cascada, le ve la forma también igual, que decae, hace una, una especie de, de laguna, uh -huh. de, de la caída alta que tiene. Y le, ahí decide ponerle el nombre de la, la Encantada, en honor al, a, la, a la cascada donde él se hizo curar con los famosos chamanes del uh -huh. vecino país del Perú. Ah, pues que interesante. ¿Y la gente que quiere ir a a lo mejor refrescarse, puede hacerlo? ¿No es eh, riesgoso? ¿No hay peligro? Eh, ¿Puede ir a experimentar, sentir el sentir el, el roce del agua de la cascada ahí en ese lugar? Bueno, sí, en la, la caída más alta no es muy peligroso porque son más o menos un 80 metros de altura. Eso no sí sé si hace doler, sí si puede ir abajo a donde ya... Eh, en la laguna eh, donde ya es mansa el agua ahí puede adentrarse bañarse incluso porque son de la cordillera que nacen de la montaña y son bien cristalinas y bien frescas uh -huh. eso le quita los nervios le quita le quita los dolores de los huesos incluso que son aguas que digo bien, bien sanitas y pueden incluso beber esta agua porque es uh -huh. bien sana nace de la de las montañas y no tiene ningún microbio también con el golpe creo que ningún, ningún no queda microbio alguno ningún microbio va a resistir en una caída de estas no <risa> Debe ser, debe ser, Arcesio. Qué bonito, nos estamos imaginando este recorrido por, los, por el que nos está llevando ahora mismo. Arcesio, en la parte religiosa de la comunidad, ¿cómo es el, la, la comunidad del airo? ¿Tienen sus creencias? ¿Qué religión profesan? ¿Cuál es la más la religión más fuerte acá? ¿Y qué fiestas en sí conlleva? Eso sí, la, la, la parte religiosa en, en los uh... Los moradores son eminentemente católicos, se eh, puede decir que un 99% son católicos eh, en la fe a la Virgen del Cisne, eh, a la Santa Cruz, como digo, en noviembre que celebran sus fiestas. A la Virgen del Cisne la celebran en agosto y, y a San Jacinto. Hay diferentes advocaciones en los diferentes barrios que hacen sus fiestas cada en, en cada tiempo. Y sobre todo en particular en, lo hacen en el verano, en los meses de mayo hasta octubre, que son los meses donde no llueve, y realizan actividades, los deportivos, juegos recreativos, eh, existen las, los juegos pirotécnicos o vacas locas, eh, que se hace eh, forma de, de ir a observar los juegos recreativos que se están perdiendo también aquí. Ya no se ve el juego de la rayuela, ya no uh -huh. se fue el juego de los trompos, de las, de las bolichas. Eh, aquí antes dice que, se, que en vez de bolichas hay un, una frutita, se llama el grupi, o checo también, que se le llama, es negrita la, la frutita uh -huh. de, este, de este árbol. Y con eso, con eso jugaban, no, no utilizaban las, las bolichas que había porque no, uh -huh. en ese tiempo ni las conocían. Así es. Ahí un, un señor que hacía también una semana hacía para ir a Guayaquil fue el que el primer el primero que trajo un radio con ese después de, de hacían las fiestas con radio nomás les mm -hmm. sintonizaban él, él dice un grueso de, de Loja él los hacía bailar las fiestas con ese con ese radio que él trajo mm -hmm. de, de Guayaquil no. son son historias que, que cuentan. Aquí en esta parroquia hubo un señor que vivió 109 años. Yo lo conocí al señor y él estaba duro todavía, pero lastimosamente ya cogió una enfermedad y falleció hace ya bastantitos años, hace como 5 6 años. Falleció ese señor, pero como digo, vivió 109 años. Yo le vi la sí, cédula, vida. Oportunidad de, de, y tuve oportunidad de... Tuve oportunidad de entrevistarlo, todo, y él era una, un gran señor. ¿eh? Pues qué bien, ¿no? Eh, gente que ha sabido vivir bien la vida, cuidarse, alimentarse muy bien, y pues eh, ahí están pues, los resultados, larga vida. Arcesio, eh, quizá ya en la parte final, eh, pues hemos recorrido, nos has contado estas cosas tan importantes, tan bonitas, de acá, de, de, la, de esta parroquia hermosa. ¿Algún otro otro atractivo que se nos quede que quisieras a lo mejor decirnos, contarnos y también hacer la invitación a la gente para que vaya? Quizá cuáles son los accesos también, los caminos para poder llegar aquí a, a El Airo. Bueno, de, para el acceso de, de Loja pueden coger el, el bus de, de la, Cariamanga, okay. bueno, la Unión Cariamanga, que sale a las 2 de la tarde eh, de Loja. Y viene directo a, a la Huaca. Eh, es un turno que tiene esta... O también puede venir de Loja, Catamayo, de Gonzanamá, Quilanga, Río Pindo, y entrar en, en la IE de, de Airo. Eh, más o menos por ahí queda una organización, la UCOPE se llama, organizaciones mm. campesinas que existen. Y ahí ya, ya empieza y, y ahí la sede está hasta la huaca Aquí también, como digo, es el, la... La, la, el mejor café que existe de, en esta parte del sur del Ecuador. Como digo, es ganadora de casas doradas. Y entonces, eh, merece la pena irse a tomar un, un rico café aquí en esta zona. Hay una organización eh, que también a Procairo también hace tenía un, un, una agrupación de mujeres y de hombres que venían extranjeros los tenían ellos 8 o 15 días, algunos venían por 8 días y pedían que estarse 8 días más, estaban 15 días para eh, conocer todo lo que lleva la elaboración del café o el cultivo del café. Se enseñaban a cosechar, desde sembrar, costar, eh, moler y también filtrarlo, porque aquí más se lo hace filtrado o asustado el café, mm. filtrado es en la, en la fundita que se, se filtra, asustado también es el, el café que se hace, eh, eh, que lo hierve el agua y se le pone directo en el agua, luego se le pone un poco de agua fría Mucho para que se siente ese café. Ese es el café <risas> asustado que, que hacen aquí. Ajá. Qué bien, qué bien. Bueno, quizá algún momento pues ya las cosas mejoren y también para poder ir a, a visitarlos con el equipo de escenario y pues también disfrutar ya en terreno firme, ¿no? Ahí en vivo y en directo de todas estas experiencias. y que nos está contando siempre Arce eh, nuestro invitado, Arcesio Torres? ¿Qué le parece, Leo Nardo? Perfecto, ¿no? Excelente. Hay que, hay que rogar a Dios que mejore esta situación de eh, la pandemia y poder eh, también hacer el, el recorrido, eh, lógicamente, para de una u otra manera también poder dar a conocer un poco más ya, lógicamente, con... En el lugar de los hechos, como se dice, ¿no? En todo caso, eh, mi estimado Arcesio, aún todavía nos falta de conocer una parroquia más y queremos que usted también ya en la recta final, ¿no? Me imagino que estamos ya en la parte final para que usted también nos haga la invitación y qué decirle a la, a la ciudadanía, a los amigos que puedan ver esta transmisión y los que están también observándola eh, para que visiten esta importante parroquia de El Airo en el Cantón Espíndola. Sí, mi llamado para una invitación también muy cordial a ustedes, a ti, Ramiro, a ti, Leonardo, a aquellos que nos ven, pidiéndoles también disculpas por fallas técnicas, el Internet está un poco malo, pero también invitarlos a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que vengan aquí a esta parroquia de eh, la que van a disfrutar de, como digo, de un exquisito café, si sí es tiempo de, de fiesta de la yuca cuadrada. Eh, mm -hmm. Vengan nomás y estaremos... La gente es muy amable, aquí los, eh, los reciben con mucha atención, con mucho cariño, como siempre, nos caracterizamos. Sin duda alguna, la amabilidad de la gente y la buena comida, ¿no? Allá se come como músico, aunque no lo sea, es lo que dice Arcesio. Bueno, entonces queremos agradecerle a Arcesio por la aceptación una vez más, por acompañarnos en el programa todos los miércoles, y contarnos eh, las vivencias, la historia de estos pueblos maravillosos de nuestra provincia de Loja, en este caso, que pertenecen al Cantón Espíndola. Hoy hablamos de la parroquia El Airo. Lo esperamos el día miércoles, eh, Arcesio. Nuevamente estaremos con otro sector importante. Y pues bueno, eh, por hoy no es más. Y una vez más, gracias por habernos acompañado, Arcesio. Y... Bueno, gracias a usted. Pues también a quienes nos ven, como digo, y nos escuchan. Y sí, la, el próximo miércoles estaremos en este mismo horario eh, para hablarles un, lo que es eh, la parroquia cantonal eh, amalusa eh, Lo esperamos aquí en este medio. Así es, ahí estaremos entonces para informarles, para contarles una historia más de un pueblo más de nuestra provincia de Loja. Amigas y amigos, llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado.